A tu banda por el barrio no la veo Con mi blanco haciendo que llueva dinero Estamos prendidos tomando veneno Si levanto el familia te dan fuego Siempre que quiero tengo una ja a mi lado en el vaso anestesiado. anestesiado Por la noche en los bares corona Todos saben que mi grupo está borrado. Tengo cadena colgando con mi fucking neck. No sabe quién da de comer Viene un downwind girl Es fliega, no lo va a entender No le mando no nada por mi sangre Me va a hacer caer Baby, ya no estoy pa' ti Lo que es imposible mío. un mil. Te olvidando lo nuestro, quería morir Tú como te moviendo moviéndolo Todo pa' mí estaba conmigo olvidando, gastando de mil Encerra y nunca estoy adentro Se dejó de modo que no lo que, quiero el chico de bloque Conmigo ya ven y de Roche, lo pido el pañado del coche Máteme, o ya me ellos en el infierno no vamos a ver Tengo la racha en el fondo, volando por ahí, me volando por ser sí, ya me más así es la piel, Carolina la Fendi No ponemos hasta el Bentley, la tengo bebiendo Bailey A tu anda por el barrio no la veo, con mi blanco haciendo que llueva y